En este sueño bolivariano de la Impro, de, de, de unirnos a jugar, he estado invitando a exalumnos de Improvisa a subirse a jugar Impro. Así es que démosle un fuerte y merecido aplauso a ella, que es la grande de la Impro, la Explicatriz. ¡Bravo! Se hizo a base de todo lo que Piola nos enseñó y las cosas que aprendimos en la escuela de la vida para decirle a mi padre qué hago yo en la vida, para que él no piense que yo estoy feliz, viviendo de nada. Y pues, como siempre, fui esta persona que se copiaba de los padres de los demás cuando estudiaba, la explicatriz. Es un show hecho por muchas personas. ¿Por qué no suena al escenario? ¡Patricia Gallo! donde jugamos y si Dios no les va a poner aquí lo más gourmet de la intro nosotros somos como el McDonald's pero es que como se nos tientan esas hamburguesas a veces entonces vamos a jugar los juegos vamos a tener 20 minutos acá arriba vamos a jugar un juego que se llama más menos otro que es el escenario David, Mike, Haza y Johan los demás háganse por allá en la esquina donde puedan aplaudir y den apoyo más o menos, ahora es un juego que consta de ajustes. Porque a mí no siempre me gusta la intro que hacen. ¿Me pueden dar una palabra a alguien en particular, manos, Una palabra para detonar, darnos una idea. Algo que... Trump. Trump. ¡Órales! Trump. <risa> bueno. Vamos a ver un juego que se llama Tu con Trump. Tu con Trump tienen unos minutillos eso o los Háganse gusto. 8.435.000 millones de trillones. ¿A poco vas contando los ladrillos? No manches. ¿Sí? Oye, oh, oye. Esto de hacer el muro no me está gustando nada. No. ¿Firmaste más contacto un contrato, eso pensado antes. Pues sí, pero yo Imaginaba algo más abstracto, más artístico. sabes, yo soy un bohemio. Yo vivía en la condesa con unos sueños. Ser un gran artista. Irme a los Unites a triunfar. ¿Y esto no era lo que tenía en mente? No, pues yo vivía en el yo... Otro. Eh, yo vivía en Ecatepec. Otro. Yo vivía abajo de un puente ahí. Ahí en el, circuito, en el circuito interior, pues esta era la mejor opción. Yo también quería ir al otro lado, pero me la van a pagar. Sí me siento un poco traidor a la patria, la verdad, pero... ¿Un poco? Estás poniendo, a ver, poniendo un muro en los sueños de millones de mexicanos, hermano. Más. Estás poniendo un muro en los sueños de todo el mundo. Más. Estás poniendo un muro que va a dividir a todo el mundo y el más allá ajá Pero en una de esas también es una motivación Mira, los mexicanos siempre nos crecemos Ante la desgracia, ¿a poco no? Entonces a lo mejor esto nos, nos hace pues, No sé, que veiquemos el muro Que ahora sí seamos activistas, No sé, hay que verlo con el ¿no? Yo estoy pensando en construir un túnel Espérate, espérate, espérate Espérate, mira, la amiga, espérate, espérate. Muy bien, señores, ¿cuánto llevan de avanzado aquí desde el día de ayer? Pues mira, es bien relativo. Ella es la que lo va contando, ¿no? Sí, oh, sí, ¿no? Si son Show me some numbers. Eran 8.335.000 trillones de billones de latinos. Ah, ok. ¿Qué? ¿Puedes contarlos uno a uno para sí. darlo a la lista? Sí, cómo no. Yeah. ¿Quiere que también le cuente otras cosas? Bueno, ¿Sabes qué está pasando? Que ella siempre nos engaña. Menos. ¿Sabes qué está pasando? Que ella siempre dice los mismos números. Menos. Ella nunca dice nada. <risa> no. Ella siempre le preguntas algo y siempre te da un número que parece que se está importando de su mente. ¿Saben qué más que, que ella firmó el contrato? Tocho. <muchos> Excuse eh, Ella también firmó el contrato, no está haciendo nada, eh. Yo soy yo estoy chambeando. Todos los millones que dijo yo los puse. Ah. ¿Sí? ¡Otro! Eh, todo lo, lo que ven aquí es mío. <muchos> Otro. Eh, más allá está el desierto de Arizona. Oh. Ah, no, no, no, no, no, no, no, Veo que has dado un vistazo fuera de Gracias por decirnos algo que sabemos nosotros. Solo aquí está mi guano. sus documentos? ¿Sus documentos o sus documentos? ¿Sus documentos? No, pero estamos... Oiga pero estamos del lado... Mex... Ay. Perdón, hay que ¡Ay! que... No, no, es que nos tuvimos que pasar de este lado porque aquí estaba la mezcla... Ah, y se nos Gracias, como ven, improvisar. Pues hay que hacer ajustes. No siempre sale como quieres. Vamos a seguir con los otros juegos para agilizar un poco. Suban al escenario. Hola Patricia, a ver, David. Se llama Alfa Plática. Es un ejercicio realmente donde vamos a hacer una escena y cada quien tiene que iniciar con una letra del alfabeto, las reglas, incluyen letras compuestas, entiendan los que quieran de eso, incluye la Che, sin números. ¿Alguien me puede dar otra palabra, por favor? Patas. Patas. Patas. Patas. <risa> <risa> patas. Vamos a jugar un libro que se llama Me gustan tus patas. Ay, amiga, pues es que la verdad sí me gusta que no te las laves. Oh, bien. Creo que creo que es un punto. De Como que ya se machinó el... Sí, sí, está. Es penetrante, así como. De vejas, De veras, así, rico, a como honguesco. Es justo lo que estaba buscando Para la nueva línea de quesos. Respirar. necesito ¡Fácil! Podemos poner tus pies en el espectacular. Ya que tengas ojos de pescado. Gatísimo. Gatísimo. No podemos ponerlo. O sea, no. Imagínate lo que va a pensar mi madre cuando vea eso desde su asilo. Porque no me alcanza todavía el negocio para tener en casa. ¿Tiene el asilo? Juanita, doña Juanita, siempre te va a perdonar tu oficio. Yo la conozco y es de noble corazón. Carla, por favor. Sí. No me puedes decir que mi madre es de noble corazón. Mírame las cicatrices en la espalda. ¿Lo hizo, la Juanita? Llorando no vas a solucionar nada, ¿ok? ¡Hija! Sí, sí, Ven que ya te voy a regañar otra vez, órale. ¡No, no! Aprendas, volteate, órale, que yo ya no puedo pegarte, te vas a. Voy a poner el bastón así tú te vas a pegar solita. ¿Qué? Para, para que aprendas, yo te dije. Rómulo, siempre has de estarle pegando a la niña ya no. está. Siempre me andas limitando y coartando la enseñanza de la niña. Tiempo. Lo que necesita es tiempo, desde que entró a la escuela, por eso quiere vender queso. Uy, no lo va a hacer, no sabe qué está haciendo. Queso con codora patas no puede ser. ¿De dónde aprendió esas mañas? Ya voy a meter. Viniendo de ustedes dos aprendo cualquier cosa, ¿eh? frío por eso quiere ser su novio, para llevársela lejos. Sin sí. ustedes, Malas personas. <risa> ¡Chale! <risa> <risa> Siempre me salen con lo mismo de... Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya vamos a dejar vender tener de tu queso. De zapatero a sus zapatos. ¡Ja, <risa> lo pueden ver suban acá vamos a hacer el último juego no vamos a ver La La Land les vamos a traer La La Land. entonces David, haznos caso y danos cariño cuídanos en el piano todos los demás este... ¿me pueden dar una última palabra para nuestro último juego de hoy? huevo huevo huevo huevo Vamos a cantarle un musical a este tema, perdón, a esta obra que se llama ¿Cómo le ponemos al huevo? ¿Cómo le ponemos al huevo? Una intro libre de comedia musical. No me odien. Felipe. ¿Qué le van a hacer en la tiendita de Felipe? Comérselos Comérselos No, ya basta Ya basta, ya no Están diseñados para un sartén Están diseñados para un pen. Marta, ¿qué ha pasado con los huevos? Tenemos nada más Dos millones mil huevos en bodega ya se Se nos pediste con amor Ay, Felipe Claro, el amor es la solución S Señora Sí Mientras ellos cantaban y se distraían Fui a esconder el huevo Gracias Presten como nuevo. ¿Podría ayudarme a nombrar a mi huevito que está tan bonito? Que nacer primero tiene que nacer para poder nombrarlo y que se vuelva nuestro. Esta gallina se ve muy enferma. Parece que está muriendo. No te preocupes. Por oh, Dios, Están pasando tantas cosas al mismo tiempo.